Nos informan que Hassan y el cártel arman células terroristas en todo el mundo Nunca antes vimos algo como esto Tienen un ejército. Y nosotros el uno al otro. ¡Fuego de cobertura! ¡Te ¡Están corriendo! Localiza a los prisioneros y llévalos a la extracción. ¡Enemigo detectado! ¡Carga de perforación! ¡Veo al rehén! Todo saldrá bien. ¡Rehén asegurado! ¡Recotirador a cubierto! ¡Cubierto! Que, ¡Que no crucen la frontera! ¡Derríbalos! ¡Equipos preparados! ¡No hemos luchado en una zona parecida! Man, man. ¡Por detrás! ¡Espatado eléctrico! Helicóptero enemigo. ¡Destruye el bote! Estoy en camino. Reserva ahora y obtén acceso anticipado a la beta abierta.